Tesla era un auténtico genio. Si hubiésemos prestado más atención a sus ideas, el mundo sería mucho mejor. Tendríamos comunicación de masas gratuita, transporte gratuito, energía gratuita para todos. Por eso le desacreditaron al final. Por la energía gratuita. Pa'lante, pa'lante, mensaje para la gente Todos unidos caminemos de frente Pa'lante, pa'lante, mensaje para la gente Sonríe siempre aunque los tengas enfrente Pa'lante, pa'lante, mensaje para la gente Todos unidos viveremos nuestra mente Pa'lante, pa'lante, mensaje para la gente A veces hace falta un poco de gente que no entienden Que con sus porras y pistolas no, no, no nos podrán parar No entienden que ellas mismos forman parte de esta estafa, no entiende eh, que solo son marionetas políticas, no entiende eh, que nosotros esto vamos a cambiar, palante, palante, siempre palante, palante, palante. Pa Mensaje para la gente, sacaremos a nuestros hijos adelante, pa'lante, pa'lante, mensaje para la gente, echemos a la calle a todos los gobernantes, pa'lante, pa'lante, mensaje para la gente, no podrán truncar más nuestro presente para adelante. Mensaje para gente Poder del pueblo supera a los presidentes Miremos a la cara a esos que nos mienten Digámosles que ya no forman parte de este presente Que no queremos ser más marionetas manipulables La sociedad desperta paso de gigante Banqueros y bandidos moviendo los hilos Veamos quién se esconde detrás de los que han urdido Familias selectas que son casi sectas Se reparten la tierra escondidos tras sus caretas Provocan crisis y guerras Destruyendo nuestras metas Se mezclan entre ellos Acumulando las riquezas Sociedad Fabiana, Rocha y Nueva Era tejen en la sombra Todo lo malo que nos afecta Engañando con sus medios de manera casi perfecta Si quieren eliminar, nos floreceremos como setas Contra sus oligopolios Como Nikola Tesla Avanzaremos con energía libre Por todo el planeta ¡Palante, siempre palante! ¡Palante, palante, siempre palante! ¡Palante, palante, mensaje para la gente! Todas unidas caminemos de frente, palante, palante, mensaje para la gente. Sonríe siempre aunque los tengas, siempre en palante, palante, mensaje para la gente. Todas unidas viviremos nuestra mente, palante, palante, mensaje para la gente. Y pistolas no, no, no nos podrán parar No entiende eh, Que aunque ellos quieran No, no, no, no, no pasará No entiende eh, Que lucharemos y avanzaremos Hasta el final No entiende eh, Que nosotros esto vamos a cambiar Pa'lante, pa'lante Siempre pa'lante Pa'lante, pa'lante Siempre pa'lante